Hola a todo el mundo, mi nombre es Luis o Firios en las redes sociales, bienvenidos a mi canal. Eh, como ya os había contado en el primer vídeo que, que hice, eh, yo soy un chico FTM o transgénero, eh, estoy aún en, en mi trayectoria cara a la resignación de género y me gustaría hablaros sobre cómo está yendo este tema últimamente. Eh, bueno resulta que estoy hoy de bastante mala hostia ya que llevo ya casi van cuatro casi cinco meses aquí en, en españa eh, he venido entre eh, bueno he venido sobre todo para para este tema para poder hacerlo ya de una vez por todas y y bueno pues aún después de todo este, de todo este tiempo eh, aún no he conseguido ponerme en lista de espera eh, la cosa ha ido muy difícil desde el principio parece que todo el mundo se pone en tu contra y encima si pides explicaciones parece que todo el mundo se lava las manos y bueno cuando al final se supone que ya estaba la cosa en ello para eh, hablar con el cirujano y ponerme en la lista de espera resulta que me llaman hoy y me dicen que uno de los informes que tienen que haber sido entregado ya hace casi un mes no ha llegado eh, voy a hablar con el médico apropiado, resulta que no está así que hablo con otra persona que claro, no me ha podido solucionar nada, como es lógico y ahora tengo que ir al médico que ejecutó dicho informe eh, sin haber pedido ni vez ni nada así que con la esperanza de que pueda atenderme y hacerme el gran favor de volverme a hacer el informe para volver a enviarlo. Eh, parece que, no sé, te quieres hacer las cosas lo mejor posible y lo más rápido posible y al final si no lo haces tú mismo en persona y te aseguras de las cosas no se hacen, es imposible. Es muy frustrante, es muy desesperante y ya bastante desesperante es el tema de por sí como para que encima siempre parezca que tengas cosas que se te interponen para llegar a conseguir tu objetivo. Bueno, eh, lo siento por esta charla que os he dado. Simplemente quería desahogarme. Eh, mañana iré a ver si, si soluciono el tema, eh, espero que sí, ya os iré contando. De todas formas, eh, todo el mundo que, que, bueno, tanto que esté de alguna forma en, en estos temas, ya sea porque él también es transgénero o porque tiene algún familiar, pareja, etcétera, si os queréis poner en contacto conmigo o si simplemente estáis interesados en el tema, tenéis alguna pregunta, curiosidad pues hacedmelo saber, os contestaré lo mejor que sé, lo mejor posible y si queréis a que haga algún vídeo especial tocando algún tema en concreto sobre este sobre esto pues pues lo haré encantado, así que pues así que nada, pues espero que hayáis disfrutado como ya os he dicho, os iré contando con lo que vaya pasando, esperemos que dentro de poco pueda decir que ya estoy en la lista de espera para mi cirugía, pero de momento no es así. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta el final y si os ha gustado, pues ponerme los thumbs up y si os gusta este y otro de los vídeos que tendéis en mi canal, pues suscribiros y e iré actualizando periódicamente. Muchas gracias por bueno, gracias de nuevo y nos vemos pronto.